Listo. Bien. Bueno, entonces, como les decía, bienvenidos a todos a su curso de ingresos y gastos personales. En estos momentos nos encontramos reunidos tres fichas, la ficha 2397-928 y 2397-930 y 2397-931. Son tres fichas que son del mismo curso de formación complementaria de ingresos y gastos personales. Es un curso que tiene una durabilidad eh, alrededor de cuatro semanas, durante esas cuatro semanas, pues se desarrollarán eh, una competencia y cuatro resultados, es decir, un resultado por semana, ¿bien? Les doy a todos un caluroso bienvenida, de bienvenida, eh, creo que estamos desde diferentes partes de nuestro país, eh, me presento, mi nombre es Francis Janet Brito Osorio, soy contadora pública de profesión, magíster en educación, Pertenezco al Centro de Comercio y Servicios de la Regional Caldas, me encuentro ubicada en Manizales Caldas. Entonces por eso quizás el saquito, estamos por esta época con bastante, bastante lluvia y bastante frío, este mes de, de agosto. Bien, eh, Sería pues muy extenso el presentarnos, pero desde aquí, desde Manizales, una bienvenida a todos a nuestro Cena. Bueno, entonces, como primera medida, esta es la, primer, la, la videoconferencia número uno que vamos a desarrollar del curso. En esta videoconferencia vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a hacer una navegación por la plataforma para conocer el manejo. Eh, yo sé que de pronto algunos ya han realizado otros cursos con la plataforma Territorium, como algunos pueden ser por primera vez. Entonces, quiero explicarles dónde encontramos el material, dónde encontramos las guías, cómo subimos las evidencias, cómo participamos, cómo me pueden contactar por plataforma para lo que son las dudas e inquietudes que se tengan durante el desarrollo del curso, en fin. Vamos a hacer una exploración por la plataforma. Luego, eh, luego podemos, vamos a, perdón, luego vamos a, a revisar todo lo relacionado con la semana número uno, eh, y asimismo, tanto el material de formación y explicaremos cuáles son las evidencias para esta primera semana. ¿Listo? Eh, no sé, antes de iniciar, si alguien de pronto tiene alguna pregunta, me pu pueden activar su micrófono, esa personita levantando la mano. En la parte inferior vemos una manito, damos clic en ella y podemos levantar la mano. ¿Listo? O pueden escribir por el chat. Bien, eh, tenemos por aquí una pregunta. Pablo Andrés, cuéntame, en qué te puedo colaborar, qué, qué duda tienes hasta el, hasta el momento. Eh, buenas tardes, compañero, buenas tardes, profesora. Oye, me puedo retirar, es que pues conozco todos los pasos protocolos de la plataforma y pues no sé si es necesario quedarme. Bueno, después de la explicación de manejo de plataforma, vamos a explicar lo de la semana. Para esta primera semana se trata, eh, vamos a hablar acerca de ingresos. Entonces, pues ya es tu decisión, ¿listo? Inicialmente, si sí, unos 20 minutos vamos a revisar plataforma y ya lo demás ya es respecto al curso. Entonces, pues ya tú, tú tomas la decisión, ¿listo? Igualmente, la asistencia a estas videoconferencias no significa que el hecho de no asistir a alguna de ellas eh, vamos a perder el curso o alguna, algo por algo parecido, no. Eh, siempre estas videoconferencias luego van a estar colgadas al siguiente día en la plataforma, yo ahorita les explico dónde las van a encontrar y las pueden consultar, ¿listo? Bueno, vamos entonces, voy a compartirles pantalla, si no tenemos ninguna otra duda. Bien, buenas tardes, Kevin. Bueno, si te dice que hay un error, debe ser con tu acceso a, a la internet. Listo, busca y prueba de pronto con otro con otro buscador, con Chrome o con Mozilla o con Exploret. A ver qué, qué pasa, ¿listo? Porque en estos momentos Territorium está, está sirviendo. En ocasiones sí eh, presenta fallas, pero en estos momentos está habilitado. Bien. Entonces, estas son las tres fichas. Eh, Confírmenme, por favor, una personita que habilite micrófono y me confirma si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Bien, no, muchísimas gracias. Sí, señora. Bien. Bueno, por aquí otra compañera que levantó la mano. Ah, bueno, creo que no. Creo que fue por equivocación. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos nuestras tres fichas, como les decía. Son tres fichas que inician al mismo tiempo. Entonces, eh, por esa razón, estamos todos aquí reunidos en esta tarde. Bien, entonces voy a ingresar a cualquiera de las, de las tres para dar inicio. Bien. ¿Cómo identificamos a qué ficha pertenezco? En la parte superior izquierda encontramos el código, este código, 2397928 o el que termina en 30 o 31 son las fichas. En la parte central de, de la plataforma vamos a encontrar los diferentes anuncios. Entonces, hay anuncios ya publicados, eh, a sus correos debe haberles llegado copia para que lo tengan presente, si no, ingresando a la plataforma los podemos revisar. Bien, estas fichas eh, iniciaron el día 18 de agosto y finalizan el 14 de septiembre de, de este año. Por favor, tomemos apuntes de estas fechas. La fecha de alistamiento fue el día 18 de agosto. La fecha final de recepción de evidencia, es decir, la fecha hasta la cual ustedes van a tener el plazo para subir evidencias es el viernes 10 de septiembre hasta las 11 y 30 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted en algún momento durante una semana no pudo realizar o no pudo subir alguna evidencia, usted puede realizarlo después de la fecha de cada semana. ¿Bien? Eso no significa que se va a ir con un puntaje menor, que la valoración va a ser menor. No, no pasa nada. Lo único sí es que al 10 de septiembre... Las diferentes evidencias de cada semana deben estar aprobadas y evaluadas, ¿bien? Entonces, al 10 de septiembre debo estar completamente al día. Cuando digo aprobadas, hago referencia a que toda evidencia es revisada. Toda evidencia que ustedes suban se responde eh, la evaluación o la revisión en 48 horas. Y todo mensaje que ustedes me escriban respecto a dudas o e inquietudes que se tengan, se responde en un marco de 24 horas. ¿Listo? Aunque eh, constantemente yo estoy revisando sobre todo las for el foro de dudas e inquietudes para poder responder ese tipo de foros mucho más rápido para aclararlas. Bien, desde que esté conectada y tenga el espacio. Igualmente, soy instructora tanto de formación complementaria virtual como también de formación eh, presencial. Entonces, pues manejo diferentes horarios. La fecha de cierre administrativo va a ser el 13 y el 14 de septiembre. ¿Qué significan para estas dos fechas? El 13 se hace el cierre de la semana número 4 y el 14 se hace el cierre administrativo, que es donde ya se determina qué aprendices aprobaron el curso y se sincroniza Plataforma Territorium con Sofía Plus para que una vez terminemos en un marco de 15 a 20 días hábiles, usted ya va a poder tener acceso en Sofía Plus de su certificado. Bien, una evidencia al subirla es revisada teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la guía de aprendizaje. Si la evidencia, al momento de usted revisar su, su valoración, su calificación que lo puede hacer desde el portafolio del aprendiz o en el espacio que subió la evidencia, ahí también le va a aparecer la nota. Si le aparece una A, significa que usted obtuvo un puntaje mayor a 70 puntos. Y A significa aprobado. Y también, pues, va a tener el comentario de retroalimentación. Si sí, su evidencia sale con una D, significa desaprobado. Eso significa de que usted debe revisar qué comentario se le envió de retroalimentación, revisar, ajustar la evidencia y volver a subirla para nuevamente ser revisada. ¿Listo? Eso sí, todo estar aprobado al 10 de septiembre del 2021. ¿Bien? Recordemos que para aprobar el curso debo haber aprobado todas las evidencias y en este caso eh, son dos evidencias por semana, es decir, que estamos hablando en un total de ocho evidencias por cuatro semanas, cuatro por dos, ocho, son ocho evidencias en total. Todas las evidencias deben estar aprobadas. Con una evidencia que no se esté aprobada, que no se tenga sobre 70 puntos, no se va a poder eh, recibir certificado. Muy bien. Bien, y aquí en el resto del mensaje, de este primer mensaje, eh, donde los invito a, a los diferentes medios de comunicación a revisar el cronograma, a revisar el software requerido para, para el proceso y mirar eh, todo lo concerniente al, al curso. Bien. Luego tenemos eh, otro segundo mensaje que es el de apertura, en el cual pues se invita a que actualicemos datos, que realicemos el examen de sondeo de saberes previos, el de foro social de presentación, que ahorita vamos a explicar dónde se encuentran, y explorar la plataforma desde herramientas que se encuentra al lado izquierdo. Luego viene la invitación para actualización de datos, aquellos aprendices que de pronto han pasado de tarjeta de identidad a cédula, debemos hacer actualización antes de finalizar el curso. Aquí tenemos una línea de atención o un correo electrónico, en el, cual, en el cual ustedes enviarían copia de su documento solicitando actualización. Luego tenemos el mensaje de la semana número 1, donde dice que la semana número 1 inició el 18 y finaliza el 23, el próximo lunes. Nos piden que por favor descarguemos la guía, que estudiemos el material y que para esta semana número 1 tenemos dos evidencias, un mapa mental y la participación en un blog. Y por último el mensaje de invitación a la videoconferencia, en la cual estamos el día de hoy. Bien, bueno, vamos a empezar aquí por herramientas y vamos a mirar ciertos botones a los cuales vamos a hacer uso. Entonces, un primer botón se llama contenido del curso. En esta carpetica de contenido del curso, al dar clic en proyecto, voy a tener acceso a todas las herramientas del curso. Información del programa, el cronograma, eh, es bueno que lo revisen y se programen. Allí están plasmadas las fechas de las diferentes videoconferencias. Sin embargo, les, les doy las fechas. Permítanme, abro por aquí mi agenda. Tenemos videoconferencias. La semana número 2, tenemos videoconferencia el 25. La semana número 3, el primero de septiembre... Y la semana número 4, el 8 de septiembre. 25 de agosto, 1 de septiembre y 8 de septiembre. El horario de 2 a 3 de la tarde. Bien. Adicional a ello, también tenemos un espacio que se llama Chat Tutor. A ustedes les debió haber llegado ayer una invitación. En ese Chat Tutor lo va a ser el, el lunes, el 30, o sea, el 23, el 30 y el 6. De septiembre. En ese chat tutor ingresan las personas, que aquellas personas, aprendices que tengan dudas e inquietudes. ¿Listo? Solo los que tienen dudas e inquietudes, porque en ese espacio no se da ninguna explicación de temáticas. Donde se da la explicación de la temática es aquí. Tenemos el cronograma, los invito para que lo revisen, lo exploren y miren cómo va semana a semana. Tenemos esta primera carpetica que se llama actividades iniciales, que los invito a desarrollarlas durante esta primera semana, que es la actualización de datos, la participación en el foro social de presentación y la evaluación de sondeo de saberes previos. Entonces ya tenemos actividades, debemos hacer estas para esta primera semana. En la semana número uno, y en cada semana vamos a encontrar las siguientes carpetas. Vamos a encontrar la guía de aprendizaje, el material de formación y el enlace para subir las diferentes evidencias. Bien. Tenemos otra carpeta que se llama sesiones en línea. En esta carpeta vamos a encontrar los link para sesiones en línea. Entonces, aquí están los links para acceder a las videoconferencias. Entonces, si se me perdió el correo o borré el correo, aquí encuentro este mismo link con el que estamos trabajando. Perdón. <coughs> si observamos, para el día de hoy, aquí está el link. Y para las próximas fechas, aquí está. Tenemos el link para acceder al chat tutor, recuerden, 23, 30 y 6 de septiembre. Este chat tutor es de 6 a 7 de la noche, para que por favor lo recuerden. Y por último, tenemos una carpetica que se llama grabaciones, en donde van a reposar las grabaciones de estas clases. Bien, por el momento está vacía. Ya está en la noche o mañana aparecerá esta primera grabación. Tenemos la biblioteca cena, los tutoriales y el software necesario para el desarrollo del curso. Bien, vamos a volver a nuestra pantalla inicial. Esta casita me permite regresar a esta, al inicio. Y al mirar mi pantalla inicial, otra herramienta que tengo son los foros. Entonces, si a mí algún botón para ingresar a foros no me sirve, yo lo puedo hacer directamente por herramientas, foros. Y tenemos aquí el foro de dudas e inquietudes, que es el medio que vamos a utilizar para comunicarnos. Entonces, aquí ustedes registran sus dudas e inquietudes, como dando clic en Responder. Tenemos este otro que es el foro temático, pero este foro temático corresponde a la semana número 2. Entonces, cuando estemos en la semana número 2, lo explicaré. Y este que hace parte de las actividades iniciales, que es el foro social en donde cada uno debe estar presentándose. Tenemos otro botón en herramientas que se llama evidencias. Y aquí tenemos también el acceso a todas las evidencias. Yo puedo hacerlo o por la carpeta contenido del curso ingresar o puedo con el nombre de la evidencia ubicar cuál es y responder a cada una de ellas. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos los blogs, es otra herramienta que vamos a utilizar y tenemos el blog cuidando mis ingresos que es de la semana 1 y el blog estudio de caso que corresponde a la semana número 4. En este blog yo dando clic en el nombre, me va a aparecer, aquí está el encabezado y me dice qué debo hacer. Y lo mismo, participo y publico la entrada. Son los botones principales, además del portafolio del aprendiz, que ya cada uno, pues, eh, al revisarlo, le va a mostrar cada semana las actividades que se van subiendo y la respectiva calificación. En evaluaciones también tenemos las saberes previos o esta prueba de conocimiento que corresponde, perdón, que corresponde a la semana número 3, esa evaluación. Entonces, la recomendación que les doy es que vayan desarrollando semana a semana. Si yo voy a adelantarme, entonces primero reviso la guía, reviso el material y luego sí elaboro la evidencia. Porque en ocasiones desarrollamos evidencias como las que me encuentro dentro de la plataforma, no importa si es de la 1, de la 2, de la 3... Y resulta que la desarrollo de forma equivocada y pierdo tiempo. Entonces, primero reviso guía, reviso material de formación y luego sí, revisamos y hacemos la respectiva evidencia. Bien, bueno, quiero en estos momentos preguntarles si tienen alguna pregunta respecto a la plataforma. Levantamos la manito. Bien, entonces Daniela me dice que no, que todo claro, bueno, perfecto. Bien, entonces vamos a irnos al desarrollo de la semana número uno. Entonces aquí tenemos, recordemos que ingresamos por contenido del curso. En contenido del curso, vamos a ingresar a donde dice proyecto. Y en proyecto vamos a ingresar en el espacio que dice actividades, de la semana 1. Recuerden que esta semana también están desarrollando actividades iniciales. ¿Bien? Ya les expliqué, hacemos la evaluación de sondeos previos, actualizamos datos y participamos en el foro social. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la semana 1 y primero vamos a recibir, a, perdón, a revisar el material de formación. Para esta semana vamos a hablar acerca de los ingresos. Vamos a revisar aquí. El PDF, versión PDF para descargar, y aquí tenemos el material. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar de los ingresos? Vamos a hablar acerca de la conceptualización, las estrategias, el manejo más adecuado y los dos tipos de ingresos que se tienen. Tengamos presente que esta guía, eh, durante el proceso que van a estar cada clase conmigo, no vamos a leerla, al pie de la letra, porque pues es un proceso que ya ustedes harían en sus casas. Lo que yo hago es una explicación acerca de todo lo que, de lo que se trata la semana. ¿Bien? Bueno, entonces, conceptualización. Cuando nosotros hablamos de los ingresos, dice que es un concepto muy común en el ámbito empresarial, en las empresas, en las organizaciones, y las empresas perciben ingresos por el desarrollo de su actividad económica, es decir, a lo que se dedican, de eso perciben unos ingresos. Mientras que a nivel personal es necesario que, eh, que desarrollemos una actividad o que seamos empleados para poder percibir unos ingresos, que esos ingresos que finalmente son monetarios, nos, pues, con ellos podamos satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿bien?, cuando hablamos de un ingreso, normalmente, no siempre eh, a nivel personal, eh, hacemos relación con que es una remuneración que recibe una persona en el momento de desarrollar una actividad económica. Y esa actividad económica se puede desarrollar de forma independiente o prestando nuestros servicios en una organización, es decir, independiente o dependiente. Entonces es aquí en este espacio en donde podemos estar hablando de, eh, de una teoría de Robert Kiyosaki en el cual se llama El cuadrante, el flujo del dinero. Entonces en su libro, Padre rico, Padre pobre, nos habla de, ese, de esa teoría. ¿De qué se trata esa teoría? Se trata de lo siguiente. Dentro de ese cuadrante, él nos ubica, nos ubica, perdón, que cargue, nos ubica las diferentes formas en que una persona puede percibir dinero, puede percibir un ingreso. Entonces, Robert Kiyosaki, un economista, experto en negocios, nos dice que cada persona puede tener cuatro opciones para percibir el ingreso. Uno de ellos es como empleado, es decir, que trabaja para una empresa, ¿sí? Intercambia su tiempo y su esfuerzo por una remuneración, ¿bien? Pero, ¿qué sucede? Puede que tenga un empleado, tenga confianza en que mensualmente va a recibir una, una, un dinero desarrollando su trabajo, pero también puede generar incertidumbre, sobre todo eh, si son empresas a las cuales normalmente hacen recorte de personal, o por ejemplo todo esto del tema de la pandemia, hubo muchas empresas que tuvieron que prescindir de los servicios de los empleados. Entonces finalmente puede que tengamos como esa seguridad entre comillas de que estamos recibiendo un, un dinero, pero finalmente eh, muy posible eh, se puede presentar en algún, en algún caso, permítame, miramos mejor este. Se puede presentar en algún caso que quedemos sin trabajo y al quedar sin trabajo, pues, ya no tenemos esa seguridad de la que hablábamos, ¿bien? Bueno, otra forma en la cual las personas pueden percibir el dinero se ubica al lado izquierdo inferior, que es el autoempleado. Entonces, el autoempleado es aquel dueño de su empleo, ¿sí? Pero aquí, aquí, aquí se hace referencia de que el autoempleado hace uso de sus talentos, de sus habilidades, para generar sus ingresos. Pero si en algún momento no trabaja, o sufre una incapacidad, pues deja de percibir. Y al dejar de percibir, ¿cómo va a tener su dinero para las necesidades básicas? ¿Bien? Entre estas dos primeras, cuadrante del dinero al lado izquierdo, podemos ver que nos hablan de la seguridad, ¿cierto? Se genera una seguridad y se genera un ingreso lineal. Es decir, de que usted trabaja para el dinero, usted trabaja para el sistema. ¿Bien? ¿Bien? Mientras que al lado derecho encontramos ya lo que es la libertad. El dinero trabaja para mí. En este caso, encontramos en la parte superior al dueño de empresa o empresario. Entonces, este dueño de empresa tiene un sistema trabajando para él. Se rodea de personal que se encuentre capacitado. ¿Sí? Contrata una mano de obra. Desde luego que debe tener unos conocimientos en lo que es la administración, porque tampoco puede decir de que todo el sistema trabaja para él, pero no hago nada. No, tiene que dirigir, va a tener que liderar, va a tener que hacer muchos análisis para que su empresa surja. Bien, y tenemos en la parte inferior a los inversionistas donde nos dice que el dinero trabaja duro para usted y disfruta de la verdadera libertad. Entonces, es esa persona que ha desarrollado un ahorro o de pronto ha tenido alguna herencia, algún dinero adicional que ha ingresado de su trabajo, puede ser, y lo que hace es que lo invierte. Y para invertir, pues hay diferentes escenarios. Invertir en CDTs invertir en finca raíz en acciones en divisas pero qué le exige al inversionista o asesorarse muy bien o tener muchos conocimientos en todo este manejo de las finanzas en bolsa de valores y demás bien entonces como podemos ver eh, según estos porcentajes que nos muestran la mayor parte de las personas estamos en qué sector en el sector de empleado pero como empleados, si manejamos un ahorro y un manejo de nuestras finanzas, podemos también, a la vez de ser empleados, estar construyendo hacia un futuro, siendo dueños de empresa o siendo inversionistas. Entonces, con ese fin, uno de los fines es este curso, para que ustedes empiecen a determinar diferentes estrategias que pueden crear e implementar para que, para no empezar a depender, a trabajar para el sistema, sino que el sistema trabaje para mí. Entonces, ahí con esa explicación, eh, pues dimos a saber la forma en que se adquieren los ingresos. De forma independiente, estaría el dueño de empresa, estaría el inversionista y estaría el, el autoempleado. Pero como dependientes, tendríamos a quienes. A los asalariados, a las personas empleadas que reciben una remuneración mensual, quincenal o semanal. ¿Bien? Bien. Bueno. ¿Qué estrategias podemos desarrollar para mejorar los ingresos? Una de las primeras es como lo que ustedes están haciendo, el capacitarse y aprender sobre la esencia de liderazgo, sobre habilidades eh, financieras, entre comillas, para poder administrar ese dinero. Y ese dinero le va a permitir a usted, al saberlo administrar, le va a permitir a usted proyectar eh, mm, metas a corto o a largo plazo. En ocasiones yo tengo metas de adquirir para mi casa un electrodoméstico o a nivel personal, pero finalmente eh, siempre busco el endeudarme, buscar tarjetas de crédito o préstamos de particulares, en fin, con... con y lo que me va a llevar eso es antes a, a pagar más por lo que estoy comprando, tener que pagar unos intereses altos y demás. Pero si yo dentro de mis ingresos empiezo a dejar un valor residual para el ahorro, con ella me puedo proyectar y comprar de contado lo que estoy necesitando, lo que estoy requiriendo, ¿bien? Otra estrategia para, la, para mejorar los ingresos es reducir los gastos no prioritarios. En la próxima semana vamos a ver cómo esa clasificación de los gastos y vamos a poder identificar eh, a nivel personal qué gastos yo puedo empezar a reducir y empezar a educarme financieramente para que se me empiece a generar el ahorro o se me incremente el ahorro si ya lo estoy haciendo. ¿Bien? Eh, otra forma de incrementar ingresos es invirtiendo, haciendo pequeñas inversiones. De lo cual me genere una plusvalía o me genere un rendimiento. Y, pero, ¿qué sucede? Esa plusvalía o ese rendimiento no es gastármelo, es que reinvertirlo nuevamente. ¿Bien? Eh, ¿Qué más podemos mirar? Mm, si es independiente, se puede trabajar en atraer a los clientes o beneficiarlos de bienes y servicios. Entonces, si yo trabajo como independiente, entonces manejar en mi empresa. Eh, en mi pequeño negocio o en mi empresa, manejar estrategias, ¿para qué? Para captar mayor cantidad de clientes, mirar ofertas, mirar todo ello que me va a poder incrementar mis ingresos. ¿Cuál? Dentro del, dentro de los, dentro del manejo de los ingresos, los factores claves que tenemos es la organización y la previsión. ¿Qué es, ¿En qué se entiende por organización? Pues que se requiere ser cuidadoso con ellos, eh, es decir, el plasmar un presupuesto que me permita a mí determinar cuánto voy a recibir para cada mes, por ejemplo, para este mes de agosto, bueno, ya vamos a más de mitad de mes, pero por ejemplo, antes de iniciar cada mes, poder yo proyectar cuáles van a ser mis ingresos y de esa manera poder proyectar mis gastos de tal manera que... Mmm, ese, ese presupuesto me haga como una limitación a no tener que gastar más de lo que voy a ganar. Entonces, ahí viene la organización. Y la previsión hace referencia a, a, a que con los ingresos yo puedo eh, generar eh, pagos de obligaciones futuras mediante la cultura del ahorro. Bien. Dentro de los ingresos, de acuerdo a las necesidades de la pirámide de Maslow, ¿sí?, un psicoanalista nos habla de los diferentes tipos de gastos y las prioridades que debemos darle nosotros. Entonces tenemos las necesidades fisiológicas, como su nombre lo indica, son aquellas básicas, y por lo general debemos darle el plano número uno, el puesto número uno en esa pirámide. Luego sigue eh, las necesidades eh, o los gastos de seguridad. Entonces estos gastos de seguridad... Entonces, yo busco, eh, mediante algún uso de un bien o de un servicio, el poder mantenerme saludable, ¿sí? El otro tipo de gastos son los gastos de afiliación, es decir, esas necesidades de orden social, de las relaciones con mi familia, con la pareja, con los amigos, con, bueno, en fin. Entonces, deben estar en el tercer nivel de prioridad. En el cuarto nivel debe estar el reconocimiento, es decir, el gasto que me pretendía a mí resaltar al éxito, como por ejemplo el estudiar una carrera, el iniciar mis estudios, esos son gastos de tipo de reconocimiento. Y el, el por último que nos debe quedar en nuestra pirámide es el de autorrealización, es decir, este gasto busca... Llegar a un nivel de felicidad plena, entonces ya son los gastos de vacaciones, de paseos, de esparcimiento con la familia. Bien, ¿qué sugerencias se nos dan para el manejo de los ingresos? Llevar un control escrito, llevar un control eh, en el cual nos habla de, de, esta, de, esta, de este rango, digámoslo así, de porcentajes en el cual me dice que de mis ingresos debo el 10% ahorrado, el 20% para pagar obligaciones financieras y el 70% para inversión, costos y gastos de manutención. Entonces son como una estrategia 70, 10, 20, 70, el cual pues nos quiere ayudar como a educarnos y empezar a mirar de esa manera a una reducción y a una generación de ahorro. Comprar lo necesario, buscar asesoría cuando de pronto quiero eh, invertir o quiero cultivar mis finanzas personales, ¿bien? Entonces, son sugerencias que se nos dan desde los ingresos. Entonces, los ingresos son el principal, la principal entrada, digámoslo así, o la, la forma principal en que se van a percibir esos, esos ingresos, ese dinero que se requiere para nuestro hogar, ¿bien? Bueno, no sé si tenemos de pronto alguna pregunta, algún aporte para hacer. Bien, ¿ninguno? Perfecto. Bueno, vamos entonces a continuar y vamos a mirar la guía de aprendizaje. Para poder determinar qué debemos hacer. Entonces, ver PDF... Bueno, ya ustedes luego la leen detenidamente y vamos a irnos vid actividades. Videoconferencia, que es la que estamos realizando en estos momentos. Luego nos dice que debemos hacer un mapa mental, conociendo los diferentes tipos de ingresos. Es decir, usted con ayuda de ese material base y con ayuda de investigaciones adicionales que usted haga, va a mostrar en ese mapa mental los diferentes tipos de ingresos, desde el concepto hasta el origen de ellos. Ahí también pueden incluir lo que acabé de explicarles acerca del cuadrante del flujo del dinero. Entonces, el mapa mental lo pueden desarrollar de la siguiente manera. Lo pueden desarrollar por cualquiera de estas, de estas aplicaciones o si se me dificulta yo puedo hacerlo en una hoja bien elaboradito plasmarlo, tomarle una foto y subirlo, ¿listo? Entonces puedo hacer uso de cualquiera de ellas. ¿Qué es un mapa mental? Quiero aclararles porque por lo general suben es un mapa conceptual. Entonces miren, esto es un mapa mental, va acompañado, va, pa, va perdón, se identifica el tema en la parte central y el desarrollo de la idea va de acuerdo a las manecillas del reloj. Como pueden ver, tiene como unas ramitas, yo les llamo ramificaciones, para graficar las ideas principales y las ideas secundarias. Se maneja con palabras o frases muy cortas claves. Como ustedes pueden ver, esto es un mapa mental. ¿Listo? Es una herramienta de estudio. Entonces, por favor, ténganlo presente. De hacer un mapa mental. No vayan a hacer el común, el más, el más utilizado, que es el mapa conceptual. Es muy diferente, miren. El mapa conceptual va desde qué el tema principal va en la parte superior y unas ramificaciones que van hacia dónde, hacia abajo. Mientras que el mapa mental es muy diferente. El mapa mental parte la idea desde el centro. Miren que aquí nos pueden explicar qué es un mapa mental, nos lo muestran en esta imagen. Y siempre la idea parte del de centro. Miren cómo se va haciendo. ¿Listo? Miren cómo se va construyendo para tenerlo presente. ¿Bien? Entonces, primera evidencia, mapa mental. Segunda evidencia, blog cuidando mis ingresos. Y en este blog nos presentan un estudio de caso y usted lo que, debe, eh, lo que debe hacer es leer la situación y sugerirle a Santiago lo, lo, eh, sobre lo que debe hacer con su dinero. ¿Listo? Esa respuesta que se da en el blog debe ser sustentada. Por ejemplo, yo digo, no, a Santiago yo le aconsejo invertir en un negocio. Y listo, no. ¿En qué tipo de negocio? ¿Usted le recomendaría a él invertir? Bueno, entonces ahí tenemos nuestras dos evidencias, mapa mental y blog. ¿Cómo las subo? Bueno, entonces yo puedo hacerlo directamente de aquí, actividad 1, mapa mental y blog, dando clic sobre ellos. Y aquí me dice ver evidencia. Doy clic y me va a llevar a la evidencia de mapa mental. Yo lo adjunto y le doy responder. Aquí no me sale a mí porque, pues, es, es que es donde me aparecen todos los aprendices. Recuerden, yo puedo ingresar por aquí o puedo ingresar desde herramientas, evidencias y busco mapa mental. Busco la evidencia que necesito subir, el nombre de la evidencia, ¿bien? La otra evidencia es un blog. Yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo ingresar por aquí directamente y doy clic donde dice ver blog. Y aquí lo tengo. Debo tener presente que hay dos blogs. Para esta primera semana estamos hablando de los ingresos. Entonces le doy clic en ver blog y aquí me presenta la situación. Yo la leo y cuando tenga mi respuesta participo sustentando muy bien y luego le doy clic en publicar entrada. E igual al blog yo puedo ingresar por las carpetas o puedo ingresar por herramientas, blog y abro el de los ingresos. Bien, entonces tenemos esas dos evidencias para esta semana. Adicional a ello... Recordemos que tenemos las actividades iniciales, el foro social, el sondeo de saberes previos y actualización de datos si es necesario. Bueno, Pablo me dice, ¿es válido hacerlo en otra herramienta diferente? Sí es válido, Pablo, con tal de que elabores lo que se te solicita, un mapa mental, con todo lo que es conceptos, clasificación, tipos de ingresos, en fin que incluyas la temática que acabamos de explicar. ¿Listo, Pablo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Pueden levantar la manito en estos momentos y hacerla. ¿Cuándo cuando es la fecha que se entrega la primera actividad? Bueno, la fecha límite para esta primera semana es el 23 de agosto. Pero eso no significa de que la actividad se va a cerrar. Usted puede seguirla entregando después del 23. Solo que el 23, es decir, el 24, porque pues el 23 se cierra la actividad a las 11 y 30 de la noche. Yo califico lo que hayan subido esa tarde. Yo lo califico el 24. Lo único es que el 24... Cuando se publique el cuadro de honor de aquellos aprendices que aprobaron las dos evidencias, pues no aparecería tu nombre, pero tú vas a poder recibir, perdón, subir las evidencias en cualquier momento después. Eso sí, antes del 10 de septiembre. Bueno, a más tardar el 10 de septiembre. ¿Listo, Luis? Listo. Y el mapa mental, eh, mapa mental, ¿cómo lo realizaríamos? ¿En qué forma? ¿En Word? Tú lo puedes hacer haciendo uso en la guía de aprendizaje, te recomiendan unas páginas. Tú lo puedes hacer en esas páginas y se, si se te dificulta, puedes hacerlo, puedes hacerlo también en PowerPoint. PowerPoint tiene muchas herramientas también para hacerlo. O lo puedes hacer en una hoja blanca, a mano, con colores, bien graficado, bien elaborado. Le tomas una foto y lo subes. ¿Listo? No hay ningún inconveniente en la forma en que lo hagas. Lo que sí debemos tener presente es elaborar mapa mental, no mapa conceptual. Y que ese mapa mental me incluya todos los conceptos que hemos hablado el día de hoy. O sea, solo lo que hablamos el día de hoy. Sí, todo lo, todo lo de inglés, de, de, perdón, todo lo de la temática de ingresos. Tú tomas el material de formación, puedes a, también incluirlo del cuadrante del flujo del dinero, todo. Bueno, en fin, toda la temática de ingresos. Profe, disculpe, ¿para cuándo sería la fecha de entrega? No, no escuché muy bien. 23 de agosto. Los invito a que revisen el cronograma, ¿listo? Miren dónde se encuentra el cronograma. Cronograma, recuerden que vamos, herramientas, contenido del curso... Proyecto, esta carpetica de proyecto, luego doy clic donde dice cronograma y ahí me va a cargar el cronograma. Y ahí yo voy a poder ver, miren, esta primera semana va del 18 al 23 de agosto, la videoconferencia el día de hoy. La siguiente semana va del 24 al 30 de agosto y la videoconferencia es el 25. La siguiente semana va del 31 al 6 de septiembre. La videoconferencia es el primero de septiembre. Y la última semana va del 7 al 10 de septiembre y la videoconferencia es el 8 de septiembre. ¿Listo? Entonces, con esas fechas yo me programo para tenerlo, para tenerlas al día. ¿Listo, eh, Jocelyn? Sí, sí, gracias. Okay. Bien, Todo hay claro. una compañera levantando la manito, Angie Juliet. Profe, yo tengo una pregunta, una, o sea, toda la semana nos vas a dar esta conferencia, pero nosotros debemos preparar clase a clase el tema, ¿sí? Por si tenemos dudas, preguntas y para ir preparando el material. O simplemente vamos a leer el material y, y subimos cada una de las evidencias. Bueno, lo más correcto es lo que tú me, me indicas. ¿Sí? Como que previamente cada uno, digamos, en esta semana, bueno, esto por lo que ya empezamos y estaba, pues, el tiempo encima. Pero, por ejemplo, para la próxima semana que tenemos la videoconferencia, el 25 de agosto, lo que pueden hacer es previamente revisar ese material de formación, la próxima semana vamos a hablar de gastos. Desde luego que yo les explico porque debo partir de que, de que todos están desde ceros, pero aquellas personas que leen y demás me pueden hacer preguntas eh, y desde luego pues hacemos un, un poco más dinámica la, la videoconferencia, ¿sí? Esa ahorita se hace mucho más amena para la explicación. ¿Listo, Angie? Gracias, profe. Perfecto. Una pregunta, profe. Eh, buenas tardes. Muy buenas eh, tardes. To ¿Todas las clases son de dos a tres? Sí, correcto. Ah, bueno, gracias. Recuerda que si no puedes asistir, hay una carpeta, recordemos, recordemos aquí, hay una carpeta que se llama sesiones en línea y aquí está, van a estar las grabaciones. Entonces, en caso de que no pude asistir por, por motivos, entonces puedo revisar la grabación. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, es que hasta ahora me conecté porque estoy como un poquito ocupado, entonces. Uh -huh. Sí, claro, es que mira, es, es, es un curso de formación complementaria, ¿sí? Y yo pues tenemos, cada ficha tiene alrededor de 80 participantes. Entonces, pues es difícil yo decirles, pongámonos de acuerdo, porque pues nunca nos pondríamos de acuerdo. Pero por eso se llama formación complementaria el aprendiz en, en el espacio que tenga de tiempo, de su tiempo, va a poder revisar, va a poder revisar la clase o asistir a la clase o hacer las evidencias. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, para servirte, bien. ¿Quién, eh, ¿quién más de pronto tiene preguntas? Profe. Sí, cuéntame, eh, Luis. Vamos a hablar sobre costos también? No, Luis, este curso de ingresos y gastos personales eh, no nos habla de costos, ¿sí? no nos habla de costos porque ya es netamente contable los costos, ¿listo? Aquí vamos a hablar de en la semana 1 de ingresos, semana 2 de gastos, semana 3 de presupuesto pero a nivel personal y vamos a hablar en la última semana acerca de cultura de ahorro. Son las temáticas de cada semana. Bien, Pablo me pregunta por el certificado. Bueno, el certificado, pues yo te puedo decir de 15 a 20 días hábiles, más o menos. ¿Listo? Tú ingresas por Sofía y lo descargas. Normalmente, pues, es como lo que, lo que dura la generación del certificado. Eh, Kevin Fernando, cuéntame. Sí, buenas tardes, instructora. Qué pena. No, eh, la cuenta es de mi marido. Pues, la que ah, pregunta, tranquila. Que yo. No te preocupes. Mi nombre es Alejandra Santa. Eh, yo tengo una preguntita. Sí. Sí, te escucho Alejandra. Bueno, creo que Alejandra se le fue como el sonido. Bueno, vamos a esperar que nuevamente se conecte Alejandra. Eh, Nicole Fernanda, cuéntame. Este es, profe. profe, todo lo encontramos en, en el aprendiz de escena ¿cierto? me estás hablando de plataforma Sofía, Sofía Plus Sí, señora. exacto, Ay. sí pero también recuerda que tú puedes ingresar por Google, tú puedes escribir Territorium, así como se llama, Territorium y vas a poder también ingresar desde directamente a Territorium ven, ven, ven, lo miramos Por ejemplo, mira, Territorium, voy aquí a todo, y en este primer enlace. ¿Listo? Puedes ingresar también por acá. ¿Qué te va a pedir? El número del documento y la contraseña, que es la misma con la que ingresas a Sofía Plus, ¿listo? Ok, profe, sí, señora. Bueno. Alejandra Santa creo que me, me, me dijo que era el apellido. Alejandra, cuéntame cuál era tu, tu inquietud. Sí, instructora, qué pena. Tranquil. Esto Es que yo también estoy asistiendo otro curso y me llama la atención que en el otro curso me hicieron firmar una asistencia, sea, virtual, eh, ¿acá no toca así? No, no, no porque esta es formación complementaria, ¿sí? Y no puedo, en no, la formación complementaria no, no se aprueba por asistencia o se desaprueba por asistencia. ¿Por qué? Porque la, el aprendiz ingresa en el momento en que maneja su tiempo, o sea, cada persona maneja su tiempo. Hay algunos, hay muchos que trabajan y en ocasiones nunca se conectan a la videoconferencia, pero desarrollan sus actividades, las suben a medianoche, bueno, en el espacio que tienen. Entonces, es, es, es muy flexible la formación complementaria. Eh, vale, eso te muchas gracias. Otra preguntita, en este momento no cuento con un equipo como para hacer las actividades, la mayoría de las actividades las puedo hacer en, en una agenda y las presento. Por Correcto, perfecto, no hay ningún inconveniente. Tú revisas el material y si hay un mapa mental, entonces bueno, listo, lo elaboro en una agenda, le tomo la foto y lo subo, ¿sí? Por ejemplo, el taller, también tú lo descargas, y lo desarrollas en la agenda, me subes la foto, perfecto también. Y pues ya las que son ahí propiamente a escribir, pues esas sí se te van a facilitar. ¿Listo, Alejandra? Vale, instructora, muchas gracias. Bueno, vale. Recordemos todos que tenemos el foro de dudas e inquietudes. Entonces, para que allí me escriban todas las situaciones que se les presenten durante el desarrollo de la semana. Tengamos también presente de que los lunes van a ver chat tutor. Recuerden que allí también encuentran el enlace o en sus correos con la invitación que les envié o directamente en la carpeta de sesiones en línea, LIN, sesiones en línea, LIN, chat tutor. 23, 30 y 6 de septiembre, de 6 a 7 de la noche. ¿Listo? Entonces, son nuestros medios de comunicación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Todo claro. Ah, bueno, listo, perfecto. Bien, entonces, siendo así, damos por final... Ah, perdón, ¿Kevin? Sí, qué pena, una preguntita. Lo que pasa es que, por ¿Sí? ejemplo, yo estoy trabajando todo el tiempo. Hasta los domingos y estas videoconferencias no las podrían. Sí, tú vas a poder ingresar a Plataforma, Kevin. Te voy a mostrar nuevamente. Te voy a mostrar desde el inicio. En el momento en que tú ingresas al curso, permíteme, aquí vamos. Ingresamos al curso. Al lado izquierdo tenemos las herramientas y tenemos una carpeta que se llama contenido del curso. Tú le das clic. Luego damos clic en proyecto y hay una carpeta que se llama sesiones en línea y una subcarpeta que se llama grabaciones. Entonces allí vas a poder encontrar las grabaciones y las vas a poder retomar en el momento en que tú lo desees. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Vale, Kevin. ¿Pueden alguna otra pregunta? Sí, si alguna pregunta. Y si alguna no está ahí, ninguna, pronto una grabación, ¿dónde la podemos conseguir? Si ustedes tienen correo Gmail, les va a llegar copia. Si no, o sea, en 24 horas siempre va a estar la grabación ahí, chicos. O sea, es, es, es digámoslo así, es una norma y es un deber mío como instructora para la formación complementaria. Máximo, máximo 24 horas debo demorarme en subir la grabación. Pero normalmente yo lo hago o en la noche o el sábado en la mañana. Bueno, o al otro día en la mañana, ¿sí? Pues esta vez nos cogió viernes, ¿no? Pero ya la próxima semana, al ser miércoles, la encontrarán. O el miércoles en la noche o ya el jueves en la mañana encuentran la grabación. Siempre van a estar ahí las grabaciones. Las cuatro grabaciones las van a encontrar. Por ahora, pues solo van a encontrar la de la semana 1, que es en la que vamos. Ok. Vale, Luis. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si sí, entonces no es, no es nada más. Entonces, bueno, eh, los invito a que empiecen a revisar plataforma, empiecen a mirarla, eh, para que de esa manera, pues, lleguemos a una finalización exitosa del curso. ¿Listo? Entonces, les agradezco a todos su atención, su tiempo. Muchísimas gracias. Recuerden, Chat Tutor los lunes de 6 a 7 de la noche, foro de dudas e sí, sí. inquietudes para comunicarnos. Eh, dame un segundo, Andrea. Foro de dudas e inquietudes para comunicarnos. Y bueno, arrancamos este curso para finalizar eh, actividades como tal el 10 de septiembre. Bien, Andrea, te escucho. En, en lo del blog hay que hacer los dos, los dos casos. No, no, vamos a ir... Si, si tú deseas adelantar, debes primero leerte la guía de la semana 4, porque ese blog corresponde a la semana 4. En el cronograma aparecen las actividades de semana a semana. Entonces, por ahora, solo sería el primero, el que habla de ingresos, porque estamos en la semana 1. Bueno, señor. Si tú adelantas, te recomiendo siempre revisar o el que desee adelantar Siempre revisar guía de aprendizaje, material de formación y ahí sí hago las actividades. Para no ir a equivocarme y de pronto pues perder el tiempo. ¿Listo? Bueno. Creo que no hay ninguna otra pregunta más. Bien, bueno. Bien. Nicole Fernanda. O sea, en el blog se puede responder ahí mismo, ¿cierto? No hay sí. necesidad de ir a otra. No, en el blog, permíteme, vuelvo y te comparto pantalla. Bien, mira, en el blog, mmm, miremos acá. Ah, bueno, aquí está, mira. En el blog tú das clic sobre el nombre. Y aquí te va a aparecer este cuadrito para escribir. Cuando escribas la respuesta, tu opinión, la sugerencia para Santiago, tú luego le dices publicar entrada y listo, ya quedó tu participación hecha. Ok, profesor señora. Bueno, Nicole. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ninguna más, entonces, ahora sí, <ríe> me despido de ustedes, muchísimas gracias, y nos vemos el próximo lunes en Chat Tutor, y los que no se conecten al Chat Tutor porque no tienen dudas, no tienen preguntas, entonces nos vemos el próximo 25 de agosto, de 2 a 3 de la tarde. Gracias, profe. Okay, bueno, sí, Chaito, Muy bien, gracias. Hasta luego, Chao. Feliz. Okay. Muchas gracias. Okay, ok, muchas gracias. Hasta luego. Chaito, a todos los que se despiden por el chat.